En este vídeo vamos a explicar cuáles fueron las motivaciones que tuvieron nuestros antepasados para emprender aquel viaje que terminaría descubriéndonos a América. Hubo en el siglo XV un aumento de la demanda de mercancías asiáticas. Sin embargo, el avance de los turcos estaba dificultando el contacto con Oriente así que uno de los objetivos de la expansión por ultramar fue el de llegar a las islas situadas al sur de China y a las costas indias para no tener que recurrir al contacto musulmán. Encontrarse una gran masa de tierra en el medio del océano fue toda una sorpresa. La economía europea estaba recurriendo con más frecuencia a la moneda metálica para sus compras y sus ventas, Además, los metales preciosos se buscaban para exportarlos a Oriente a cambio de especias, joyas y tintes. La mayor demanda tuvo que ver con el oro. La plata se empleaba sobre todo en transacciones locales, mientras que el oro era la base de los intercambios a larga distancia. ¿Cuáles eran las mercancías que se traían de Asia? Por ejemplo, las especias eran muy necesarias para la conservación de la carne, pero también eran importantes en la farmacopea y utilizadas como estimulantes y afrodisíacos. Además, debemos mencionar las sedas de China, las telas de algodón hindú y las piedras preciosas entre las que se encontraban las esmeraldas, los diamantes, los rubíes y las perlas. Igual de importantes fueron los tintes para los tejidos, como el escarlata o cochinilla de Armenia, azul índigo de Bagdad, los amarillos y azafrán de la India, además del perfume de almizcle del tíbet y china y el ámbar gris de Omán. Durante esta época eran muy importantes las compras en Asia, pero estos intereses materiales estuvieron acompañados por las preocupaciones espirituales. Además de ir a Asia a comprar, fuimos a evangelizar.